Tu padre. No te quieren conmigo No sé si será por mi o La forma en la que yo vivo Dile que tú me quieres sí, sí. Que no la cacas a lo que le diga Lo vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que tú quieres Hablo con tu madre, a veces que es difícil de convencer. Ay, que no se diga que igual la gran porque en mi corazón siempre te trata con mi esencia. ¿Tú más que nadie. Que estamos juntos y hace bueno el momento. Me quieren contigo porque nadie sabe lo que voy diciendo. Toma más, hay de que ellas? dicen que yo no soy fiel ya te demostró demostrado que mis ojos simpatía. No soportan que no vaya bien. La comenta cuando no me felice. Retendíle que yo te trato bien. que él está mintiendo con lo que de mí le dice. No, no soportan que no vaya bien. Mira, comenta cuando no me